Fusionar objetos es uno de los temas preferidos por la gente dentro de Illustrator, Así que es lo que vamos a hacer en este ejercicio que realmente está súper sencillo pero impactante ¿Qué es lo que tenemos? Ya tenemos un tipo de letra que se llama margueritas y el otro que se llama art-breway Muy bien, ¿qué hacemos en este momento? Eh, la palabra que está arriba le voy a colocar un color cualquiera Puede ser este que está aquí, no hay ningún problema en la parte inferior lo vamos a dejar aquí con este color blanco y ahora me voy a dirigir a la herramienta de fusión o la herramienta de blend, dando doble clic donde dice especificar pasos, vamos a probar con 200, quizás 50, quizás 100, bueno, experimenta. Clic en OK y ahora voy a ubicar la parte más baja de la letra para dar un clic y otro clic en, la otra, en el otro tipo de letra. Mira, ya se fusionó. Esto está realmente fatal, ¿no? Sin embargo, voy a trabajar con la herramienta de selección directa. Seleccionando el texto que está aquí, clic derecho, lo voy a enviar para adelante. Para que se empiece a apreciar un poquito mejor. Y el texto que está en la parte inferior, voy a colocarle el mismo color de fondo. Presionando la tecla I, que es el cuenta gotas, voy a dar un clic. Espero un rato que se cargue. Para que vean lo que va a pasar. Oh, a eso ya me está gustando. Con la herramienta de selección directa, trabajo sobre el primer texto y luego voy ubicándolo como realmente yo quisiera que este, que este quede. El resultado final realmente ya dependerá muchísimo, pero a mí me ha quedado excelentemente bien y seguro que a ti te va a quedar espectacular.